que raro. ya está grabando entonces eh, es importante que pongamos en orden digamos eh, nuestras ideas y podamos hablar eh, todos en el mismo idioma ¿okay? entonces eh, yo preparé uno unas, eh, unas presentaciones que voy a que va a ser la misma del semestre pasado pero vamos a ir de a poco conversando sobre ellas y, y recuerden que siempre están las grabaciones y las presentaciones yo se las voy a enviar porque hay algunas cosas que tengo que ir corrigiendo porque el 18 de octubre a la pandemia, las cosas han ido cambiando y yo tengo que ir cambiando las presentaciones de acuerdo a todo esto que ha ocurrido. ¿Les parece? Sí, profe, súper. Uh, ¿Están ahí o no? Sí, profe, nos parece bien. ¿Se escucha o no? Y lo escucho bien. Ah, ya, yeah, ok. okay entonces... Eh... Voy a subir... Deme un segundito porque quiero... Ok, ahí estoy compartiendo la, la presentación. Si alguien tiene alguna pregunta, me dice. Ok. Y, eh, bueno, ya ustedes me conocen, Bernardo Quinto. soy economista, tengo un MBA y un doctorado. Tengo una empresa consultora, porque... Eh, con el tiempo me di cuenta de que no me gustaba mucho trabajar para la otras personas porque a, todo lo que aprendí eh, lo puedo aplicar y, y en vez de hacer rico a otra persona, quiero que la plata entre a mi bolsillo y yo pueda destruirlo de una manera justa, digamos, a las personas, porque la gestión del conocimiento, acuérdense, hay dos cosas que son importantes, que es el el tema del capital humano, o sea, si tú no mantienes fin el capital humano, eh, las cosas no funcionan, y la responsabilidad social empresarial, que es, supongo que aquí en Chile se toma como, haz ir al teletón, donar 100 millones de dólares, y después a final de año te devuelven esa plata, y, y no hubo realmente un mejoramiento en la calidad ambiental del país, donde se hacen parques reaccionales, Santiago es un, un bloque de cemento, y prácticamente no hay ni siquiera donde sentarse, no hay, no hay donde ir a, eh, eh, hay muy pocos lugares, pero son, son tantas las personas que hay en Santiago que no caen, ¿ok? entonces si tú vas a un, a un mall, eh, los empresarios no piensan en el, traba, en el trabajador, ok, eh, y la gente que trabaja en el mall tiene que salir a almorzar afuera, en invierno, lloviendo, y se sienten en unos pequeños pedacitos de, de pasto que hay debajo, debajo de algunas palmeras, estas, que son hasta de plástico. ¿Sí? Entonces, eh, eso es una de las, de las cosas que uno dice. Eh, también aquí eh, habla de lo que es el, el conocimiento, digamos, los lo libros desde, desde mucho tiempo atrás, que habla de lo que es el conocimiento, pero, pero ustedes tienen la lámina, no se los voy a preguntar, es solamente para que ustedes entiendan de que sí tienen que tener un, un conocimiento general. Hoy, hoy, hoy los gerentes y las gerentas, hombres y mujeres, tienen que saber... Desde especialmente los, los ingenieros comerciales, que son los que toman las decisiones para generar el trabajo, tienen que saber desde cómo arreglar un tornillo hasta saber de obras de arte que están en el Louvre de París y tienen que tener un conocimiento mucho más grande de lo que era antiguamente, hace 50 años atrás. Que tú tenías que saber solamente sumar y restar, y hoy día el mundo creció y la competencia es sumamente grande, entonces tú tienes que preparar mucho más para tomar las decisiones. ¿Okay? Pero ahí están eh, los, los grandes pensadores del conocimiento. Bueno, pero esta, esta es la... Es para mí, es, este es el... La... Eh, les, les, también quiero recordarles de que eh, como nací en Estados Unidos, mi lengua madre no es el, el castellano, el español, no sé cómo se dice, eh, y hay algunas palabras que se me olvidan, y siempre se me olvida la palabra, eh, eh, esto es un slide en inglés, y en, en castellano se le dirá una, ¿cómo se le llama esto? En, cuando ustedes pasan el powerpoint cada una una plantilla. Una diapositiva. Eh, diapositiva, ya, okay. Yo yo le voy a decir slide porque así me lo sé, así lo aprendí, ¿ya? Cuando yo le diga este slide también es el más importante es la diapositiva más importante, lo trabo ¿ya? Y así aprovechen de aprender inglés. Entonces, ganamos dos dos cosas por. Mí, ¿Ya? Al precio de, de uno. <ríe> es broma. ¿Okay? Bueno, pero miren, es súper importante porque la, la pregunta que todos, todos nosotros, ¿no es cierto?, siempre deberíamos preguntarnos es: ¿dónde queremos llegar? ¿okay? Entonces, cuando uno habla de dónde queremos llegar, eh, si tú le preguntas, y eso, eso se aplica, digamos, a todo, a una a, una, a un país, a una empresa, a una persona, a una comunidad, a lo que sea, a la casa, hasta la misma la casa. ¿okay? Tú tienes que ponerte de acuerdo con toda tu familia, con todos tus trabajadores, con todos los ciudadanos. ¿no es cierto? ¿Dónde queremos llegar? Por ejemplo, si nosotros le preguntamos al país dónde quiere llegar, todos van a decir queremos ser un país desarrollado. ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿O hay alguien que piensa sí. que es mejor ser de subdesarrollado? Yo no creo. Creo que todos queremos ser... No, obvio, ser mejor desarrollado. todo ¿no es cierto? O sea, no hay nadie que diría que queremos ser el subdesarrollado Si tú vas a una empresa, generalmente cuando tú estás hablando con, con, con los empresarios, con la directiva... Y cuando, cuando todos los trabajadores tienen la camiseta bien puesta en, en la empresa, suponte, por ejemplo, Fantuzzi. Fantuzzi para mí es un chanta porque siempre habla de... ¿conoce al señor Fantuzzi o no? No, profesor. Es un caballero que está hablando siempre de cómo se tienen que hacer las cosas bien, Okay. Y era un, eh, un, una fábrica que quebró hace muchos años atrás, que deben tener en su casa una olla fantusi, o, o una baila fantusi, o algo que sea fantusi. Tenían platos, tenían todas las cosas que, que estaban en la cocina. Yeah. Y esa era una, la fábrica fantusi, y está en el camino hacia Melivía. Okay. Y esa empresa quebró. Entonces, él ahora, después de que quebró, le da grandes con conferencias y va a toda la gente a escuchar al señor a señor señora Fantuzzi. Para mí es un chanta, porque soy, si tú hubieses sido realmente buen gerente, la empresa nunca hubiese quedado. Partiendo de esa base. ¿okay? Entonces, si tú tienes a toda la empresa contigo trabajando con la camiseta superpuesta puesta, y tú le preguntas a la empresa dónde quieren llegar, siempre te van a responder queremos ser los mejores o queremos ser no, number one, como dicen los gringos. We ¿eh? are number one. Quieren ser los primeros, los mejores, los que hacen las cosas mejores, los más competitivos. ¿okay? Así tú puedes, suponte, eh, mantenerte en el tiempo porque... Si tú llegas a ser el mejor, el resto todos son seguidores. Siempre van a ser los números dos. Después, en el área personal, hay dos, hay dos respuestas aquí que son súper importantes que, que tienen que entender. Una es que hay muchas personas que buscan, que realmente quieren tener éxito en la vida, y otros que no les interesa el éxito, solamente buscan la felicidad. Pero pero cualquiera de los dos caminos, igual tú tienes que tomar decisiones y elecciones. ¿okay? Entonces si ustedes ven la visión con una estrellita, y le puse una estrellita porque me gusta como que representar a nuestro país la bandera de Chile, que es la bandera de la estrella solitaria, ¿okay? nuestra visión como país es llegar a ser un país desarrollado, pero para llegar a ser un país desarrollado tenemos que pasar por varias etapas. Y aquí suponte tu parte, en, en, en el vértice que hay donde está el punto cero. ¿okay? Hay, un, hay, unos, eh, hay un valor agregado 1, que es el BA1, después un BA2, BA3, y así sucede Porque para poder ser un país desarrollado, para ser una empresa, para tener éxito o buscar la felicidad, Tú tienes que invertir en valor agregado. Lo que están haciendo ustedes hoy. Están invirtiendo en su conocimiento para poder llegar donde el otro día estábamos conversando y ustedes deciden y querían hacer algo con su vida. Correcto. ¿Queda claro eso, no? Sí, profesor. Ok. El valor agregado también ya lo han escuchado en otras clases. Entonces, el valor agregado es investigación, desarrollo, innovación, y yo agregué ahí la E de emprendimiento, porque Chile lo que más se hace es emprendimiento, pero el emprendimiento hay que hacerlo bien. ¿okay? Entonces, por ejemplo, si nosotros queremos llegar a, a, la, a la estrella, entonces primero nosotros nos fijamos, ¿no es ¿Cierto? El primer valor agregado es como si ustedes van a la, al, digamos, a, en, en lo personal. ¿Ok? voy a poner como ejemplo yo. ¿okay? Yo, suponte, en el punto A dije, voy a terminar el, el colegio o el high school. ¿No es cierto? Ya, terminé el colegio. Después, en el B, dije, voy a estudiar ingeniería comercial, o, usted, econo o economía en mi caso, y estudié economía. Después, en el punto C, dije, voy a hacer un MBA, porque el MBA me va a posicionar y voy a tener mejor conocimiento cómo hacer los negocios bien. Y después ya, bueno, parece que he me medio chalado después del MBA, y dije, voy a hacer un doctorado. Y ahí quedó la crema porque hacer un doctorado, hay que tener muchas calles y yo, como les comenté, hacer un doctorado, no tengo un doctorado, tengo dos doctorados, entonces me rayé más agua, ¿sí? fue como que la cabeza me la pasaron por ese rayador de zanahoria, ¿sí? porque te, te hacen leer tantos libros, te meten tanta información en la cabeza, que al final uno llega a ser como soberbio de saber tanto, y uno tiene que aterrizar un poquito y tratar de tanta información que tú recibes bajarla para que el resto de la gente la pueda entender porque si no, imagínate tener un doctorado no se pide nada mejor me voy a una cueva y me convierto en ermitaño y me quedo leyendo libros ahí para el resto mío pero no es la gracia la gracia es poder transmitir ese conocimiento recuerden que más o menos es el 0,00 por ciento de las personas en el planeta que son doctorados pero eso te convierte a ti en la persona que tiene más conocimiento en el mundo de un tema específico y a ti te llaman y te consultan a ti suponte como un, un médico especialista en neurología que sabe hacer una operación en el cerebro ya a ti te llaman pero porque tú sabes eres el capo en esa materia ¿bien? yo me concentré en la Compra y venta de empresas. Eso, eso es lo que me gusta porque yo, yo creo que todo lo que se hace en, en, en el mundo es vender y comprar desde la época primaria. Primero era el trueque, suponte cambiaban piedras por no sé por, por, por, por piedras por leña, ¿no es cierto? O carne por verdura. Después supongo que aparecieron las monedas. Y, y así iban, suponte intercambiando. Y también uno como persona eh, tiene que vender su imagen. O sea, tú tienes que construir una imagen para que la gente pueda escucharte, pueda entender, pueda hacerte caso. Y, y, que, y, y tú con fundamentos puedas en las cosas. Eh, con, más que nada con, con, me, con ética. Y, y con la verdad. Porque suponte... Eso es lo, que, es lo único que nosotros tenemos. Son los estudios. Es lo único que es nuestro. Está dentro de nuestra cabeza. Y nadie nos puede quitar... El, la información que está dentro de la cabeza. entonces Pero hay que ordenarla. Porque si la tenemos toda desordenada dentro de la cabeza... Chuta, para tomar una decisión es muy difícil. ¿okay? Imagínense que, que suponte... Da Vinci, en esa época, el tipo eh, hizo un mapa de, de la mente y, y yo se los, voy a, se los voy a compartir en el WhatsApp, eh, donde él pone dónde tienen que estar su monte de los conocimientos, por ejemplo, pone eh, high school, después de universidad, MBA o grado. ¿ya? Y tú tienes ordenadito y sabes. En ese casillero, tú vas en la mente, sabes que está todo ordenado ahí. Después, trabajo. Entonces, en el trabajo, tú tienes toda la experiencia de, de trabajo. Después tú vas a la otra, que es familia, porque la familia es muy importante. Eh, tienes toda tu familia ordenada, ¿no es cierto? Y puedes ir tomando decisiones. Y otro, que son los misceláneos, o a la otra, el ser, que, que es patinar, ¿no es cierto? Eh, jugar a las cartas, no sé, por cualquier cosas que así uno haga que sea no del, del, de la toma de decisión, pero igual te puede ayudar, suponte para tomar la decisión de llegar del punto A al punto B, y si tú tienes todo ordenado, puedes llegar súper rápido, porque sabes dónde están las cosas en tu cabeza. Entonces uno tiene que hacer un papelito blanco, dibujar, dibujar un cerebro y, a, y ir organizando todas las cosas, entonces tú dices, ah, se me había olvidado esta cuestión, ¿eh? y tú la notas se me olvidó que yo una vez fui a escuchar a una persona hablar, supongo en un parque que habló, no sé, de, de cualquier tema que sea importante para usted. ¿Qué? Entonces, si ustedes se fijan cómo las curvas van eh, inc incrementando, van subiendo, tú cada vez que inviertes, en valor agregado 1, valor agregado 2, valor agregado 3, vas a poder llegar en el tiempo ¿okay? a, a la visión que tú quieres, Pero tú tienes que invertir en eso. ¿Okay? Entonces, un país, el, lo primero que uno tiene que hacer para tener un país desarrollado, tiene que invertir en investigación, desarrollo, innovación, educación, en emprendimiento social, aquí yo lo puse en inglés, social business, en medio ambiente, y tener profesores estrellas, bien pagados, ¿no es cierto? Que realmente a los alumnos, eh, el, el profesor tiene que ser como el guía del alumno, porque tienen que, usted ¿cuántos profes han pasado por las aulas de ustedes? Y después cuando salen salen de la universidad, o cuando fueron al colegio, ¿se acuerdan de algunos profes nomás? En el nombre que les marcó algo. ¿sí? La idea es que su monte de que cada profesor que ustedes tengan, siempre se acuerden de lo que les enseñó. ¿sí? Y después pasamos de a, al valor agregado 2, que tiene que ver con la distribución justa de los ingresos. ¿sí? Cuando nosotros llegamos a ese punto, obviamente, si nosotros tenemos una distribución justa de los ingresos, que, que no fue lo que ocurrió su monte, en nuestro país, entonces ya tenemos, empezamos el problema los problemas que tenemos hoy. Y el valor agregado número 3, hay que tener justicia, cultura, respeto. Y el valor agregado número 4, tolerancia. Hay que tener una gran tolerancia de poder aceptar a personas que no son iguales a uno, porque no todos pensamos iguales, y tienen que existir oportunidades para todas las personas. ¿Sí? Porque si no existen oportunidades, entonces ya no estamos siendo justos. Ahí existe una injusticia social. ¿okay? Que la hemos visto, suponte, desde el 18 de octubre, que la gente como que despertó y se aburrió de eh, tanto, tanto que nos están explotando. ¿Ok? ¿Les queda claro este, este cuadro? Este, Slide o diapositiva. Ven que abriendo también. ¿Alguna pregunta? No, profe, yo por lo menos no. Bien. ¿Alguien más? ¿Alguien tiene alguna duda? Aprovechen de preguntar. Javal Quinto no va a estar siempre. Diana, Jorge, ¿están aquí o no? Ignacio, María José, Fabián, Isadora. ¿No, profe, ni una pregunta? ¿Qué claro? Está claro. Sí, profe, estamos aquí. Ya. Yeah. Yo le dije que yo no tenía ninguna duda. Ah, ya. ya. <risas> Disculpe. Que no me fijé cuando se, se, se encendía la lucecita. Bien, entonces. Bueno. Esto, este tema es súper importante que, que nos quede claro. Porque la humanidad, la humanidad ha ido, digamos. Ignacio. Ignacio. Está aquí, ¿no? Ignacio Sánchez. Ignacio. ¿Estás aquí? Ignacio, me no. parece un, un cuadrito en el cual me estás como, como que pidiendo permiso para entrar, pero estás acá o no? Ignacio. Parece que tiene malo el, el micrófono porque sale como que está levantando la mano. Ah. El profe le escribió en el chat que tiene problemas con el micrófono, pero dice que está en la clase. Tenemos un segundito, ¿ah? ¿eh? Richard. I, I will call you in a, in about 45 minutes because I'm teaching a class and, and I call you as okay? All right. Bye. Disculpen, pero es eh, una persona muy importante que tenía que responder. Ya, yeah. entonces en el chat, me voy al chat, Matías Ignacio, profe, ¿tiene el link de la clase? No me aparecen los equipos. Ya, a ver, pero él no está en el grupo, si yo lo mandé por el grupo y la gente lo recibe por acá también. Alguien se lo mandó, Felipe Ignacio se lo mandó. Felipe, ¿tú se lo mandaste? Felipe no aparece. Profe, si está en la clase, dijo que no tiene micrófono nomás, pero está escuchando todo. Ah, ya. Yeah. Ok. Vale. Estoy buscando la Microsoft. ¿y ¿dónde me ha ido la, la presentación? Ahí parece bien. Ok, entonces lo, lo, lo que sí es importante de que eh, ustedes sepan, ¿no es cierto? Dónde Don, estamos. ¿okay? Nosotros partimos en la humanidad con, con la revolución agrícola, que, ¿qué fue lo que más se destacó? ¿O qué fue lo que convirtió la revolución agrícola en la revolución agrícola? ¿Se acuerdan ustedes algo de eso? Hola. No, la revolución agrícola es cuando por ejemplo, existían los señores feudales que eran los dueños de la tierra y tenían a todo el resto de la gente trabajando para ellos, porque según ellos defendían a las personas para que no llegaran otros feudales y les quitaran sus cultivos y sus cosas, y más los impuestos que le pagaban a los feudales. ¿Sí? Pero a alguien se le ocurrió un instrumento. Que hizo que se creara esta gran revolución agrícola. ¿Alguien se acuerda qué fue lo que se inventó en ese minuto? Que cambió todas las cosas en, del mundo... Pero, de, de ¿La, ¿la máquina a vapor o, o a carbón? Antes, antes que, que eso. Esa es la revolución industrial. Se le pone a los caballos. Las carretas. La radura. Sí. No. Están cerca. Los molinos, no sé. No, ¿por qué le pones tú al caballo para la tierra? ¿Para cuando estáis haciendo los surcos? No, cacho, pero fue como un, un rastrillo o algo así. El arado. El arado. Si tú vas para el sur de Chile y todavía hay gente que va con un caballo, va con un caballo y atrás va el campesino con un arado haciendo surco para poder ir plantando después y se le hace más fácil. Ahora hay unos tractores que tienen una, una, una, una especie de disco que van abriendo los, los surcos. ¿Ok? Pero en esa época, exist, alguien se le ocurrió e inventó el arado porque se le hacía más fácil y ellos iban plantando ¿no cierto? su producto y eso los hizo que fueran más independientes y pudieran ganar más dinero y ellos mismos podían protegerse de los señores feudales. ¿sí? Porque podían contratar gente que los, que los cuidara. ¿sí? Y así eso marcó una gran, pero una gran época en el cual los caballeros esto que salen las películas, ¿no es cierto? Se acaban. ¿Por qué? Porque la gente empieza a a sobrevivir solas, no necesitan protección de, de los señores peruanos. Entonces eso marca un, un gran hito en la, en la historia de la humanidad, la revolución agrícola, por eso que el arado es tan importante, porque ellos logran masificar la producción de los, de los productos que ellos, ¿no es cierto?, agrícolas que producían. ¿Okay? Y eso marca una gran gran periodo, muchos años se vivió eso hasta cuando llegamos a la revolución industrial que es justamente lo que tú dijiste que se inventó la máquina de vapor y la máquina de vapor hizo de que la, los productos los productos de consumo se hicieran a gran escala entonces habían producciones en línea y eh, bueno, eh, pero, pero lamentablemente los dueños de las industrias eran tremendamente explotadores de los trabajadores y no les importaba si estaba lloviendo, si hacía frío, no había leyes laborales, no había ninguna cuestión. La gente, los hombres, los niños, todos trabajaban y morían ahí y los dejaban botados, se podrían en la calle. Y nadie le interesa Y, y este, este, aquí es el, el momento donde hay un quiebre en, en la sociedad, porque aparece un señor que se llama Karl Marx. ¿Okay? ¿Lo han escuchado? Sí. Ok. ¿Quién es Karl Marx? fue como el primero en criticar el capitalismo así como con el socialismo científico o algo así él, él es un inglés ok y además de criticarlo él es el padre del marxismo ok entonces eh, él reclama contra los, contra los capitalistas y dicen dejen de explotar a los trabajadores y ahí es cuando se divide, suponte el mundo y a él lo tildan como un traicionado, traicionador de los capitalistas porque él dice, oye, dejen de abusar de la gente, no nos traten más, tratenlos decentemente. ¿Bien? Y entonces empieza el mundo como que a dividirse entre los capitalistas y los marxistas. ¿okay? Que es lo que nosotros estamos viendo hoy en Chile, así de atrasado estamos. ¿Qué? Está Jadwe, que, que es comunista o marxista, ¿no es cierto? ¿Ya? Y está la IN, bueno, la INE no sé qué es lo que es en este minuto, porque dice que es socialdemócrata desde la UDI, no, no sé, ¿Qué? pero salió Longueira, está Sebastián Piñera, Evópoli un montón de partidos de la derecha, ¿qué? que son, ¿no es cierto?, los que eh, supuestamente en esa época, ellos estaban suponte, representando al capitalismo y Karl Marx ¿no es cierto representaba a las personas, a las pymes, al, a, la, a los derechos laborales, los sindicatos, a todas esas cosas que suponte que nosotros hoy aquí en Chile lo estamos viviendo. Entonces yo me pregunto de repente, ¿haremos? Y, eh, ¿habremos evolucionado en, en la visión de llegar a ser un país desarrollado que vimos en, en, la, en el slide anterior? ¿Hemos avanzado o no hemos avanzado? Bueno, sí hemos avanzado, por supuesto que hemos avanzado. Pero todavía sigue, suponte, aquí rigiendo lo que es el empresario, ¿ok? que son 10 familias las que controlan casi todo el país, y el 80% que trata de sobrevivir a través del emprendimiento porque aquí se acabó la manufactura, se acabó las industrias, no hay infraestructura, no tenemos nada que tú puedas decir oye, Chile escapó solamente fuera de que extraemos en, en los años 800 salitre y ahora estamos exportando productos... Sin procesar, que es el petróleo. Entonces, nosotros los mandamos al extranjero y los compramos convertidos en cable. O sea, valor agregado, no invertimos ni un peso en por lo menos crear industria en que hiciéramos los cables y los compráramos más baratos de lo que, no, lo que tenemos que comprarlo desde afuera. ¿Ok? Entonces, aquí hay, hay un gran quiebre, digamos, que. En, los, en el resto de los países eso ya se superó, porque el, el, acuérdense que estaba Rusia y Estados Unidos, que eran los grandes que se estaban peleando entre el marxismo, comunista, ¿no es cierto? Y los capitalistas, que era Estados Unidos, imperialistas y le llamaban todas esas cosas. ¿Ok? Pero Marx es resultado, es el resultado de que la gente era explotada. O sea, él. Solamente dijo, dejen de explotar a la gente. Y ahí yo la creo. Porque no existía respeto, no existía ninguna cosa. La gente hacía lo que quería. Pero estamos hablando de, de años, muchos años atrás, antes de, de por ejemplo, eh, la Revolución de Estados Unidos en 1776 y la Revolución Francesa, que es cuando los países empiezan a dejar que los señores feudales manejaran los países porque habían reyes y esas cuestiones, y ahora eran las personas que tenían dinero los que controlaban los países. Y ahí viene la, el, la gran discordia, digamos, que nosotros aún tenemos aquí en Chile, porque... porque han pasado más de 40 años y todavía seguimos dándole con la de, de que unos son comunistas, que los otros son marxistas, que los otros son de la derecha, de la izquierda. Y, y al final, si uno se pone a ver a los parlamentarios y a los empresarios, son todos la misma mugre. O sea, no. ¿A quién ayudan? Si ellos tienen su platita para ellos nomás y se olvidan del resto. No, no, no les importa nada como que si fueran si se fueran a llevar toda la plata y que tienen su ponte a la tumba pues. pero eh, es tanto la ambición de tener poder y plata ya que matan hasta a sus propias madres y para poder seguir teniendo plata y eso es lo que nosotros es lo que tenemos que cambiar esa mentalidad que tenemos de que suponte, nadie está en contra de ganar plata. Pero sí tenemos que cambiar el switch, de que uno tiene que reinvertir el dinero en la empresa, en el capital humano, en la responsabilidad social empresarial, porque es la única forma de que tú crezcas. Para que crezca el país, crezca tu empresa, crezcas tú como persona, porque tú estás invirtiendo. ¿okay? Pero tiene que ser de voluntad propia. ¿Qué? Si los políticos y los empresarios no tienen la voluntad de que nosotros seamos un país desarrollado, nunca lo vamos a hacer. Ellos tienen que cambiar su forma de hacer. Y para lograr eso, pues, ha ocurrido todo lo que ocurrió desde el 18 de octubre, y queremos encontrar una nueva constitución para que las cosas sean más justas para todos. Y ahí estamos, en esa, nosotros como que nos, pega, nos quedamos pegados ahí, en la revolución. Pero también, aquí en Chile, no ponte, ocurrió el fenómeno de la revolución informática. La revolución informática, ¿qué es lo que es? ¿Qué, qué les dice a ustedes? ¿como la llegada de nuevas tecnologías? la llegada de nuevas tecnologías lo primero que llegó suponte fue el fax no sé si alguien conoció el fax era una maquinita que suponte tú imprimías una hoja la metías dentro de la máquina y salía en otro país ya y, y salía todo igualito escrito en, en, en forma binaria ¿Okay? búsquenlo en internet fax, ¿ok? De hecho las computadoras tienen fax. Puedes mandar un fax todavía. Porque hay muchos lugares que tú tienes que mandar un. un no te aceptan un correo electrónico, te aceptan un fax. Tiene que aparecer tu firma. Okay. Entonces, hay fax para la computadora. ¿ya? Pero lo más importante de todo es que aparece la internet. Internet aparece porque como existía esta pelea gigantesca que había entre los rojos y los verdes, que son, eran los rojos los comunistas y los verdes los capitalistas, aparece la reducción informática que rompe con todo ese esquema porque la información a través de la internet, de los faxes, llegaba a todas partes. Entonces como que ese mundo que tenían de, de secretismo cada uno de los países que estaban peleando porque por no, no fuéramos todos comunistas, o no fuéramos todos capitalistas, que había una guerra entre todos, o sea era tan grande la, la guerra que había en esa época que suponte si Estados Unidos lanzaba misiles a la Unión Soviética, destrozaba a la Unión Soviética, pero mientras los los misiles de Estados Unidos y de la Unión Soviética, los soviéticos también mandaban sus misiles y se destruían los dos países, ¿okay? y moríamos todo al final, si ¿sí? la contaminación a través de, lo, de, esto, de estas cuestiones nucleares ¿okay? iba a afectar a todo el mundo. Entonces era una destrucción masiva, eminente, para todo el mundo. Y habían eh, refugios, antibombas nucleares. Acuérdense de la bomba nuclear que tiraron los norteamericanos en Japón para poder terminar la guerra la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué? Pero la informática rompe con todo esto porque con, con los computadores y con eh, la, los correos electrónicos, eh, Skype y todo este tipo de cosas que han ido... Eh, saliendo a la luz eh, el mundo se transformó el mundo estaba informado todo el mundo estaba informado todo el mundo sabía lo que pasaba en otras partes y tú empezaste a tener más información dentro de tu cabeza gracias a estas herramientas y pasamos a la, re a la reducción de la gestión del desconocimiento que es justo la que estamos viviendo hoy ¿ok? ¿entienden el proceso? ¿no? ¿cómo vamos como hemos ido avanzando eh, en, el, en la forma humana. Sí. Está claro. Sí, sí profe. La, la gestión del conocimiento nos abre la mente. Como yo les dije al principio, la mente no sirve de nada si el ella no se abre. O sea, si no abrimos la mente entender de que lo más importante es el capital humano y la responsabilidad social empresarial, mejor vámonos para la casa, nos acostamos en la cama, a esperar la inmortalidad del cangrejo, porque quiere decir que no cachamos nada. Bien. Entonces, eso de la gestión del conocimiento hoy, aquí en Chile, todavía no nos entra. No nos entra que tenemos que invertir en la empresa porque si tú no inviertes en tu trabajador y si tú no inviertes en el medio ambiente, vamos a terminar destruidos porque el, el medio ambiente no aguanta más. Miren si no fuimos capaces de contener suponte una pandemia. No estábamos preparados. ¿Cómo con tanta información, tanto conocimiento, si nosotros sabemos que somos un país sísmico, ¿okay? ¿a alguien se le ocurre que nunca más van a haber terremotos en Chile? No. No, bueno, ¿cierto? Sabemos que va a venir otro terremoto, ¿sí o No. Sí. Va a venir, en cualquier minuto no va a venir el terremoto. Ya Se hizo un estudio que cada 40 años había un terremoto grande en Chile. Pero como hemos dañado tanto el ecosistema, y ahora ya no lo sabemos, podemos decir más o menos en 40 años va, vamos a tener otro terremoto. Tuvimos supongo en el año 60, que fue el terremoto más grande en el mundo, que fue grado 9.5, que destruyó al día, ¿okay? con un tsunami que desapareció todo. Después tuvimos, suponte, a los otros 40 años, tuvimos el terremoto del, del año, más o menos del año fue en el 85. ¿okay? Y del 85, ten no estaba ni, ni en la cabeza de sus papás pues no existía nada y después del 85 viene el del 2010 ¿alguien lo, vivió el terremoto del 2010? ¿o todavía no había nacido usted? yo creo que todo profe. No, profe. ah ya o sea ya ¿Sabe, sabemos que son se mueve, se mueve el 8.8, ¿ok? Por eso es que no nos asustan cuando dicen, ah, un temblorcito 7.6, no, no, no, no, no. Bueno. Si hubiese sido, suponte, 8.7, ahí como que ya no empezamos a preocupar. Pero cuando un, un temblor de 6, 6 grados, imagínate vos, un, un temblor de 3 grados en Italia, se cae todo un pueblo, ¿eh? Imagínense, nosotros con un terremoto ya aguantamos cualquier cosa. Y yo no me levanto de la cama, y ya después del pasado del 8.8, me tocó pasarlo justo, yo estaba aquí en Chile y estaba en el piso 21 de mi edificio. Oye, pero fue, nunca había pasado tanto susto como esa cuestión porque no sabía qué lo que era. Yo, yo, bueno, a mí me tocó vivir la guerra de los siete días en Egipto donde los aviones bombardearon el Cairo y, y, y me imaginé que era, que era guerra, que era una guerra, que nos estaban bombardeando, no sé, los peruanos, los argentinos, y dije yo, oh Dios mío, chuta, nos están No nos estaban bombardeando. No era no era eso, era, era un terremoto. Mi primer terremoto en mi vida fue justo el, uno de los más grandes que, en la historia, y en el piso 21. Le bailé, sal, salí volando por todos lados, fue, mira, de hecho, fue tanto el, el susto que le agarré que llegué como con, con una cuestión de su en la cabeza que a cada rato me venían los, los terremotos y, y dormí vestido, sentado en el sillón eh, con ropa, con zapatos, con todo para salir apretando, porque quedé aterrorizado. Pero ya se me pasó. Pues. Ya me pasan las cosas. Se, uno se lo olvida de los terremotos. Pero sí me asusté. Y honestamente dormía, dormí tres meses sentado con ropa en el sillón, con zapatos, por si, te, si tenía que bajar los 21 pisos, porque le digo en ninguna gracia en un terremoto bajar 21 pisos. ¿Ya? que sí, Se cortó la luz, se cortó el agua, o sea, se cortó todo. Lo único que funcionó, ahí en qué fue. ¿Qué fue lo único que funcionaba? ¿Qué quedó funcionando? La radio. La radio. Ya. ¿Y qué más? Pero para comunicarse con otras personas. Celular. No, los celulares murieron todos. El fax. Tampoco. quedó funcionando Facebook, Internet, había señal de Wi-Fi, y tú preguntabas a la gente, ¿están bien? ¿están bien? y lo hacías por Facebook. Imagínense, porque justamente la Internet fue construida para, para esas cosas. La única forma que suponte, los gringos dijeron, ¿cómo nos comunicamos si hay una guerra nuclear? Si vamos a estar todos bajo tierra. Y crearon la internet. La internet funciona en desastre. Justamente en desastre. Entonces uno preguntaba oye, ¿Cómo están? ¿Están bien? ¿La familia? ¿Todo? Sí, estamos bien. sobrevivimos. Porque para el, la magnitud de ese terremoto oye, era para que hubiese fallecido mucha más gente. ¿Ya? Entonces, yo siempre voy a acordarme y que no se me olvide, porque como los chilenos se nos olvidan las cosas súper rápido, busco en YouTube imágenes de, del terremoto, cómo se movían las cuestiones, porque era algo gigantesco, creo que está hasta el pobre Arjona salió arrancando y no quiso volver más a Chile. ¿Sí? Entonces... Hay que tenerle respeto a los terremotos y vamos a tener un terremoto pronto y hay que estar preparado. No se lo olviden de eso. Después, la otra pregunta es, ¿a qué revolución vamos? ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos? ¿Qué, qué creen ustedes de dónde vamos? Todo lo que, o sea, con la misma evolución que hemos ido teniendo de estas diferentes etapas, ¿dónde creen ustedes que vamos? Vamos a una evolución o una revolución. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué vamos? ¿Qué profe se me cortó? ¿A dónde vamos creen ustedes? ¿A una evolución? ¿O a una revolución? Yo creo que una evolución, quizás. Supuestamente, claro. Estamos nosotros en un proceso de evolución. ¿Ok? Entonces, eh, lo que a nosotros nos, nos, nos importa más que, que nada es que suponte... Eh, con todo con, con las guerras que hemos, han pasado en el pasado con los desastres con las pandemias con las recesiones tenemos que obviamente evolucionar o sea tenemos que usar la cabeza si, eh, es, el cerebro es lo más importante es, es, es como un como un sistema una computadora que recoge cualquier cantidad de conocimiento, y después los procesa y suponte y ahí uno dice hacia dónde vamos a ir. Entonces, la próxima, el próximo paso que va a ser va a ser el paso de los visionarios Los visionarios como que eh, ustedes nunca vieron, vieron alguna vez los pica Sí, profe, sí, lo veo. Okay. ¿Vieron los supersónicos? Yo no. Miren, claro, no muchos los pueden haber visto porque eran de los años 60. Pero los supersónicos en esa época, ellos tenían pantallas LED en sus casas, tenían autos que volaban, y ahí... Eh, tenían esas corredoras que hay en, la, en, en, en, los, en, en, los, en los aeropuertos y, y todas esas cosas se le imaginaron en los años 60 que la íbamos a tener hoy, y todo eso existe. O sea, ellos eran visionarios. Verne, eh, Julio Verne, dijo que íbamos a llegar a la luna. Llegamos a la luna. ¿Okay? Ahora estamos, suponte. Jugándonos de que queremos llegar a Marte. Estamos trabajando, suponte, todo el mundo está trabajando con la nanotecnología, el grafeno, con la inteligencia artificial. Oye, es un mundo maravilloso de que el que saque provecho de lo que viene, porque ¿para qué vamos a, sacarle, a tratar de seguir sobreviviendo en lo que hay? Cuando nos hemos dado cuenta de que no funciona lo que hay. Tenemos que ver qué es lo que viene en el futuro para poder sacar provecho de esas cosas. Porque la inteligencia artificial, o sea, el celular es pura inteligencia artificial. Tú puedes ir, puedes hacer las transacciones en el banco, puedes hablar por teléfono, puedes tener videoconferencia, puedes, imagínate, meterte en internet y buscar toda la información que tú quieras. ¿Y cuántas cosas más puedes hacer? Puedes tener juegos, puedes tomar clases, puedes mandar información médica, o sea, toda la información está en un celular. Imagínense un celular en 10 años más como va a ser. Lo más probable es que suponte, en vez de que tengamos esta clase así súper primitiva, yo voy a aparecer así como en holograma, escribiendo en la pizarra como si estuviéramos en las clases presenciales. Y ustedes van a decir, ah, pucha, ¿para qué voy a ir a, a, a la universidad? Si sí, pues tengo el profe aquí mío, aprieto un botón y, y sale Quinto en un holograma. ¿Ah? enseñándole ahí a cada uno tomando, y cada uno toma apuntes, ¿Sí? y, y, y ustedes me van a estar viendo, yo lo voy a estar viendo a ustedes. Claro, me van a dar de agarrar su ponte, y no da vuelta porque, porque es un holograma. ¿Sí? Cuando uno llega a Dubái, lo primero que aparece es un holograma, y dice, Welcome to the United Arab Emirates. ¿Ah? <ríe> y te risa porque ellos están súper avanzados. Ellos ya tienen autos voladores. La policía anda en unos drones gigantescos que vuelan en la ciudad. ¿Eh? Es, es una locura la cantidad de adelantos que ellos tienen. De hecho, tienen un satélite y, de, y, y ya mandaron una sonda a Marte. ¿Eh? Y de ahí mandó una sonda de su ponte china y ahora está mandando una sonda también a Marte, Estados Unidos. Entonces, ¿y nosotros en qué estamos? Todavía estamos pegados en... No sé, tratar de... de sacar el plebiscito. ¿eh? Adelante. O que, o que la o que no existan más injusticias sociales, y que la justicia sea como corresponda, que sea aplicable para todos iguales, y que suponte, si los señores del cuello y corbata que se coluden, no les hagan clase de ética, sino que los, los metan presos. ¿Ok? Entonces es importante, ¿eh? y que eso son las cosas que nosotros tenemos que trabajar mucho. Y una vez está, en, suponte, en Amsterdam, en, en Holanda, y, y justo iba con un señor que hablaba castellano, y este señor era un profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Ámsterdam. Y me dice: oh, ¿De dónde son ustedes? De Chile. De... Oh, oh, oh, oh. Ustedes tienen la constitución más absurda del mundo. Y le dije: ¿Por qué? Porque yo, a todos mis alumnos que son burros, los pongo a hacer su tesis en la constitución de su país porque es la más mala del mundo. Y yo, ¡plam! Okay. O sea, qué pena que alguien de afuera me diga que nosotros tenemos la peor constitución del mundo. ¿Ya? Entonces, eso ya algo te dice. Nosotros tenemos que tener y mejorar nuestra constitución. ¿Ya? Porque nos, todo el mundo nos ve que como que tenemos una constitución mala. ¿sí? Imagínate que la constitución de Estados Unidos no alcanza a ser ni una página. ¿sí? Y nosotros, nuestra constitución, nadie la lee porque es, es tan gruesa y, y aburrida que nadie la lee. Nadie sabe ni, ni siquiera los artículos, nada. ¿sí? Yo creo que se la leen por fuerza los, los abogados pa, pa, que tienen que... Eh, Hacer cosas de derecho constitucional, nada. Pero el resto de la gente no tiene ni idea de los artículos y de los, y todas las cuestiones que se han hecho ahí. ¿Ya? Entonces, pero, pero yo sí me la leí, porque como soy medio loco, sí me leí la constitución para saber de lo que tengo que hablar y ver cuáles son los vicios que tiene la constitución y decir, oye, no los royalties están malos, los impuestos están malos, esto, eso ponte, danle todo gratis a, a los ricos, los ricos no reparten nada abajo ¿Okay? entonces bueno todos esos temas uno tiene que ir, miren venden, venden hasta resúmenes de la constitución que ustedes pueden comprarlo por 400 pesos ahí en Paseo más y se pueden informar pero saber algo de que es la constitución, a lo mejor en internet ya están los resúmenes pero lo importante es que cuando vayamos a este plebiscito que se va a hacer es de que elijamos de que la constitución la hagamos nosotros, sin los parlamentarios porque si no van a meterle otra vez los vicios que ellos tienen y nosotros no queremos eso, queremos antes, que tengamos una constitución que parte de cero y que la hagamos nosotros y la construyamos para nosotros porque cuando se hizo la constitución en el año no sé cuánto, 80 se hizo en un, a puerta cerrada y se hizo para beneficiar a ciertas personas. Y a nosotros nos dejaron afuera. Entonces, y en uno de esos artículos, nosotros les entregamos todo el poder nuestro a los parlamentarios. Entonces ellos deciden por nosotros. Fíjense que es súper absurdo, porque y realmente tenía razón el gallo en, en Amsterdam, porque supuestamente primero tú tienes que discutir una ley ¿okay? y después se hace la ley pero acá en Chile se hace la ley y después se discute o sea, eh, que es el mundo al revés entonces ya ahí estamos fritos porque suponte una vez que pasan la, oye, para el 10% acuérdense que se los dije en la clase pasada el 10% era como que la plata era de ellos. Y nosotros le estamos pagando salario a esos parásitos. Espero que ni, no haya ninguno que tenga algún papá o mamá que sea eh, parlamentario. Les pido mil disculpas, pero que me enraí. ¿Ya? Pero, pero, ¿cómo es posible de, de que ellos te hagan esto? Yo lo encuentro atroz. Entonces por eso es que tenemos que fijarnos bien dónde ponemos la cruz, porque si la ponen mixta, ahí nos fregamos, porque van a entrar los parlamentarios a hacerle algo. Si ponemos la, que no es mixta, entonces ahí se van a seleccionar personas, ciudadanos, idóneos, ¿no es cierto?, para que hagan de, todo, de todos los estados, para que ellos hagan la constitución como corresponde. Entonces... Si nos volvemos a hacer la pregunta hacia dónde estamos yendo, yo pienso que si nos preguntamos cómo estamos en Chile comparado con el resto del mundo, tenemos que decir depende. Porque creíamos que estábamos en OASI, creíamos que éramos, suponte, el país que iba a organizar, suponte, el foro climático para tomar, cuando aquí, olvídate, la contaminación es gigantesca en Chile. Imagínate, digamos, el, el país que iba a ser la cumbre del, de la cuestión climática, si sí, hacer a ser la cumbre de la OPEC, de la, de la Organización del Pacífico. ¿okay? Y llegó el 18 de octubre y, y se fue toda la chuva. ¿okay? Y después viene la pandemia, no estaba ni preparado para una cuestión así, sabiendo de que íbamos a tener una pandemia, un día hubo, lo estaba diciendo Bill Gates haciendo estaba haciendo programas, y programas, y programas, por favor, prepárense, porque más probable que va a venir una pandemia, porque hay mucha gente, la gente es sucia, no se limpia, y se crean estos dichos, y, y va a haber una pandemia a nivel global y dicho y hecho, lo dijo, y ahí apareció la pandemia, y fue una, paró a todo el mundo, porque no somos el único país que estamos con y vamos a remate, hemos hecho súper mal todas las políticas que hemos, que hemos hecho, y más encima nos van a soltar el 15 a todos. Imagínense, ahí ya es, sálvese quien pueda. ¿no? Entonces, todas estas cosas, ya a nosotros nos tienen que ayudar para que nosotros evolucionemos y seamos mejores en el futuro, nos respetemos, tengamos, digamos, diferencias, como todo el mundo, no podemos ser todos iguales, pero sí evolucionar, y, y para evolucionar uno se tiene que auto-evaluar a sí mismo, como el mapa, como el slide número uno que yo le mostré a dónde vamos a llegar, y preguntarnos, ¿qué queremos nosotros? O sea, ¿Qué queremos ser? ¿A dónde queremos llegar? ¿Qué, ¿Qué legado quiero dejar yo a las generaciones que vienen? Yo por ejemplo le pregunto a mis hijas, su madre me dice: "Papá, yo, yo no me quiero casar, no quiero tener hijos porque en el mundo que estamos es horrible". Chuta, bueno, yo ya me metí en la cabeza que no voy a tener nietos. ¿Sí? No voy a poder ser un abuelo chocho que juega con los nietos y los deja hacer todo lo que quieren, pero... Yo creo que es un karma, porque yo no conocí a mis abuelos, ¿ok? y tampoco voy a poder conocer a mis nietos. Entonces, me fregué nomás. Pero sí, no me arrepiento de ninguna cosa de lo que he hecho, porque he tratado de ser lo mejor posible, porque sí, yo quiero dejar un legado en la humanidad. Quiero hacer algo importante. Para que la gente se acuerde de mí, o por último pongan ahí en, el, en mi cripta Descansa en paz, ¿no es cierto? Porque por lo menos era un gallo que tenía ética, ¿eh? algo, algo por lo menos. O, bueno, pero no, la verdad es que he hecho, he hecho muchas cosas eh, para ayudar a la gente vulnerable. ¿okay? He trabajado en Brasil con mucha gente muy, pero muy, muy pobre que me he ganado una cantidad de premios tremendo para el desarrollo, supongo, en, en, en las zonas eh, rurales. Y, y, y de verdad me siento súper satisfecho porque puedo dormir tranquilo, porque sí he hecho algo. He aportado a la humanidad, supongo, y me he ganado muchos premios que son importantes. Entonces eso a mí me reconforta porque sí... Hice algo, no me quedé en la casa tranquilo pensando, oh, si sí, total lo va a hacer otra persona más. ¿Sí? Entonces, yo lo que creo es de que ustedes también tienen que buscar una causa en la vida para poder eh, incentivarse en hacer algo y dejar algo bueno, digamos, a los que vienen. Y yo creo que ese camino es el que tienen que ustedes resolver después de este curso. ¿Sí? Y tienen que saber a dónde van a llegar. Porque me acuerdo que alguien decía, no sé, todavía no, no, no he decidido nada todavía. ¿ya? Pero ya en quinto año de, de, de ingeniería ya tienen que ir preparándose, porque si no van a salir de, de la ingeniería y de la universidad, y se van a encontrar diciendo, oh, ¿qué hago ahora? No. No los puede agarrar esa, así la máquina. Tienen que saber exactamente el próximo paso que van a dar. Valor agregado 2. O valor agregado 3. ¿Okay? Muchos sí tenían clara la película, querían seguir estudiando. Otros se querían ir a otros países. Pero hay algunos que no, todavía no tenían la película clara. ¿Okay? Tienen que hacer su, su mapa. ¿Ok? Si a mí un presidente me presentara un, un, el primer slide que vimos al principio, ¿ok? este, si algún presidente me dijera, mira, vamos a hacer en mi gobierno, yo voy a hacer esto, esto, esto, esto, otro, y vamos a llegar acá, yo voto por ese presidente. Pero todavía no, no he visto ningún presidente que me hable de esa manera. ¿Ustedes han visto algún alguna persona que les hable así? Hola, hola, ¿están ahí todavía? No, profe, poco. No hay, hablan de hablan, todos hablan, suponte cuando son candidatos presidentes dicen, tenemos. La ruta o el mapa, ¿no es cierto? Y no muestran ningún mapa, ni ninguna cuestión. No dicen cuándo lo van a hacer, dónde, qué, fecha, nada. ¿Okay? Pura palabra, bla, bla, bla, bla, bla, bla. ¿Ok? Cuando alguien nos muestre una cosa así, ahí. Por ahí voy, recién voy a empezar a votar por alguien, ahí en Chile. Eso. No. Prefiero votar en Estados Unidos. Entonces, eh, bueno, ya son las 5 y vamos a quedar hasta aquí, ¿les parece? aquí ¿tienen alguna pregunta? no, no profe no, profe no, ni una claro? yo tengo una, profe dale, dispara eh, este Power no, no, no, pero ¿Sí? es con respecto al Power. ¿Lo va a subir? Sí, por supuesto. Yo, de hecho, lo subí al aula, pero alguien, la gente me dice que no, que no lo ven. No, yo no lo veo. Tal, tal vez se tiene que meter a configuración y ahí lo ¿Ya? puede compartir con nosotros. Tal vez solo lo puede ver usted. Mira, sí, sí, a, a lo mejor, ya. Y, pero yo lo, lo guardé, cambios y compartir, decía, ¿ok? Pero. Pero si, si, si, no, si no logro, porque a, lo, porque a lo mejor son muy pesados, ¿ya? Eh, si, si no logro, se los voy a mandar por correo electrónico a todos. ¿Ok? Súper, profe, muchas gracias. Ok. Ya, entonces, pero acuérdense, si ustedes van a tener este, eh, esta, estas presentaciones PowerPoint que yo estoy revisándolo en estos días. Porque tengo que ir poniéndome al día también con las cosas que están ocurriendo. ¿Ok? Ok. ¿Alguna pregunta, por favor? Porque es importante que lo hagan. No, profe. No, por lo ninguno. menos no, profe. Ya. Entonces... Que tengan un buen fin de semana. Bueno, mañana tienen clase, pero igual que tengan un buen fin de semana y nos vemos el día miércoles. Gracias, profe. Usted igual. Chao, profe. Chao. Chao, profe. Chao. Chao. Chao, chao. chao, que esté muy bien. cuídense chao, chao. chao, profe. Chao, chao.